Eh, bueno, estamos en, llamémosle esto, una parte de Juntos Somos Más, eh, en la que encaramos una, una conversación con una persona que yo estimo mucho y que, y que nos pareció interesante preparar esta, esta conversa para ubicarnos en un proyecto que nos podría unir y nos podría servir a todos. Hablo de Coconis. una un personaje de la vida que nos va a contar un poco de dónde viene y, y cómo está. Yo lo que quiero solamente es, es contar como introducción o como muestra solamente unas imágenes de cuando yo lo conocí a Coco en el año 2011 creo que fue. No, 2009. 2009, claro, pero acá tengo el, el, el diplo final, ¿no? Ah, sí. Este, y, y eso fue eh, cuando era corazón de cartonero, ¿te acordás de esto? Sí. Esto corazón es. Corazón re cartonero. Que me cagaban a pedo los coaches y me decían, bueno no sos cartonero. Como resultado de una experiencia que hicimos en el famoso diplomado, este una cantidad de coaches fuimos a visitarte y a conocer ese contexto, que fue, que fue una lección para todos nosotros. Este, y bueno, yo tengo algunas fotos de esa época que me gustó compartir, porque para mí es un recuerdo muy valioso. Este, eras vos hace 10 años, junto con los coaches que estaban presentes, y junto con la experiencia que yo no voy a olvidar más, que fue eh, una especie de falta de respeto, ponerse a hacer algo que no era de uno, pero, pero que parecía un juego en ese momento que no lo fue sino fue ponerse en el lugar y tener el gusto de llevarte porque también te llevamos en esta este y vos y vos nos llevaste a nosotros y bueno fue fue fue tirar del carro que es un poco la historia que vos que vos vas a compartir ahora y cómo y cómo evolucionó esa esa historia de, de, de, de cómo empezaste a tu proyecto de visión y a las cosas que, que bueno que sucedieron este desde ese momento, ¿no? bueno esas son simplemente algunas cuestiones, después me vas a recordar qué era este plano que vos compartiste, que me pareció interesante, no puse la otra imagen, pero que vos en ese momento tenías un sueño y una visión que supongo que será algo que se llevó adelante, pero este era el lugar donde estabas, esta era la, la forma en que, en, que, en que te escuchábamos eh, bueno y, y digamos que quienes ahí estaban, que en este caso está Fernando eh, y tu, tu vehículo son estas las fotos que yo quería compartir como contexto de cómo nos conocimos, cómo estuvimos ahí y cómo, eh, ya lo vas a insertar, participaste de lo que fue esta experiencia que fue valiosa, que fue el diplomado donde muchos coaches pudimos escucharte, conocerte y donde vos tuviste ese cambio. Y acá sí está Elena, está, está Fernando, está este, Ivonne, está están todas las personas que vos después podés hacer un comentario. Pero quería ubicar un poco esta, esta secuencia... Porque para mí es este, significativa y fue desde donde empezamos a. a ver que está esto que se tiene que cerrar. A, a, a compartir, ¿no? A, a, a, a, ups, ¿Qué pasa con esto? Ahí estamos. Entonces, okay. dicho esto, <ríe> y viene mucho de lo que vas a contar, bueno, contanos Coco quién. ¿Quién fuiste? ¿Quién sos? ¿Quién estás siendo? ¿Y cómo esa visión te llevó hasta, lo que, hoy, hasta lo que hoy estás proponiendo eh, y, y de alguna forma queriendo, queriendo llevar adelante? Bueno, gracias por los recuerdos, Gerardo, la verdad. Que estas fotos me llevan 10 años para atrás, donde el objetivo que se empezó a plasmar en, en un proyecto era... Solo intención y visión, ¿verdad? Mi nombre es Coco, yo soy un pibe de la calle, huérfano de padre y madre. Me crié en un colegio de cura en la provincia de Entre Ríos. De ahí me escapé. Eh, hubo un momento eh, en la sociedad que los hombres se criaban a, a los sopapos y a las patadas, a los garrotazos, y se decía que las mujeres a los empujones, ¿no? Y bueno, no me gustaron los garrotazos, no me gustaron eh, los malos tratos. Y el gurí, como se dice en Entre Ríos, en Uruguay también, eh, un día le empezó a como a hervir la sangre, eh, empezó a darse cuenta que no, lo que no le gustaba y, y reaccionó. Y agredía a uno que me pegaba, que era, tenía título de senador, cura. Y me escapé. Me escapé de ese lugar donde habíamos 600 chicos huérfanos de padre y madre. Se llamaba eh, Colegio de Cura Juan 23 en Colonia Celuá, Entre Ríos. Y me fui a la puta calle. Era tanto el miedo que tenía, tanto el dolor, ni siquiera bronca, miedo literal. Eh, terrorífico, terror tenía. Que me fui a, a la desconocida calle, que en este caso era todo campo, campo, varios días caminé por el campo. Que fue la primera vez, y creo que ahí conocí la paz, la armonía, el quererme a mí mismo. Y venían pescadores, seguía un arroyo y seguían pescadores con... Y yo me escondía de todo el mundo porque tenía miedo de decir de dónde me había escapado, porque era muy normal que los chicos escaparan de, de ese colegio, de esa institución, por una cuestión de maltrato. Un niño sin padres, sin hogares, cualquiera te caga patada, cualquiera te rompe la cabeza, y cualquiera se descarga sus eh, por ahí su fracaso, eh, bueno, teniéndote al lado y teniendo la excusa de que. A alguien es que se la culpa. Y, pero es un chico huérfano, un chico sin, sin familia, un indefenso, un niño, eh, no se puede defender, valga la redundancia. Y éramos víctimas de, de múltiples agresiones, abusos. Si bien íbamos a misa, cuando empecé a crecer, yo me preguntaba, ¿por qué el padre dice que el amor, que Jesucristo, que murió por nosotros, amémonos unos a otros, eh, ¿no? Agradecemos a Dios eh, con gestos tan afectivos. Y bueno, termina la misa y nos recagan a palo. Y crecí con eso, a tal punto que cuando me escapó del colegio, estaba espiritualmente resentido con el tema eh, del catolicismo, ¿no? Y bueno, empecé a andar por la casa hasta que encontré a alguien que me llevó a su casa. Y ahí empieza un grave problema, que me preguntan cómo me llamo. Y yo en el colegio me decían Lobisón. Todos teníamos nombre el patachicho, el tero, el, eh, el oso. De acuerdo a la fisonomía de la persona, teníamos un alias. Y en el campo se dice que el Lobisón es una maldición, eh, de una familia el séptimo hijo varón y que el lobisón es grande negro y feo y yo reunía las tres condiciones ¿viste? o sea que me cayó como pintado el alias del lobisón y yo contestaba siempre cuando me preguntaba mi nombre el lobisón y se cagaba de risa cualquiera que me preguntaba hasta que bueno como todo pibe de la calle conocí la comisaría caí en cana solo por dormir en la calle y cobraba porque no sabía ni quién era mi padre, mi madre ni mi nombre me cagaban la cachetada, patada del culo hasta que un día yo no había cometido ningún delito era un pibe de la calle los bomberos me invitan a jugar la pelota yo ya barría la cuadra, viste en lavar los platos en la comisaría y me invitaban a jugar a la pelota y uno, no sé si era sargento que era un bombero, me decía, negro, yo te iba a llevar, pero vos te seas capaz el día que te encuentres te mato, me decía. Y me llevaron, bueno, yo no había hecho nada. Y bueno, y yo era, era piola para la pelota, jugaba bien. Porque en el colegio el único divertimiento que teníamos era la pelota con las medias que le robábamos al cura para hacer pelota de trapo. En esa época eran pelota de trapo, de pasto. Y yo andaba bien, y el tipo le gustó y le, le dice al jefe de policía, sí mira el negro aquel juega muy bien a pelota no lo quiere ver. Y el tipo me lleva a jugar, le gustó y me dice, mañana te voy a llevar a un lugar y vos no vas a vivir más acá. Entonces me lleva a un lugar donde había un señor con un escudo grandote, le dice, a este negro, ¿hace el documento? Que el domingo lo tengo que llevar a jugar a la pelota. Ahí nació Ricardo Omar Niz categoría 1956. Yo hoy acuso a 63 años, 64. Eh, no tengo a ciencia cierta al día de mi cumpleaños. No conozco mi árbol genealógico para atrás, no conozco a nadie. Y cuando me escapo del colegio, el tipo me llevó, viste. Me llevó a entrenar, que yo me llevaba a la casa, y cuando tuve la primera oportunidad y tenía esa libreta grandota, me tomé el pal. Quizás fui ingrato, pero mi temor era al encierro. Había, había vivido tantos años encerrado que yo no pude interpretar qué era lo que me estaba ofreciendo ese señor, que me, me brindaba un espacio en su hogar, en su familia, pero yo no me podía sentar en la mesa con, con otras personas temblaba de temor, nunca lo había hecho. Siempre era el jolgorio de cientos, cientos pibes, en una cuadra como en 100 metros, gritando y, y golpeando plato y no había estado nunca en una mesa, sentado con familia y temblaba. Y la primera que había, me escapo el señor y para no volver atrás, sabía que me iban a agarrar de vuelta la policía, que yo me meto en un tren y me dormí y aparecía acá en Buenos Aires. Perfecto. Entonces, Coco, ¿cuándo fue que llegaste a Buenos Aires? 1977, plena ah, época militar. Mirá, es lo que. Dormí en el cementerio. O sea, mi, mi primer. fue como mi tumba en vida. El cementerio fue el lugar que. que inocentemente me recosté contra las paredes de ese, de ese muro de Chacarita. sin saber que era un cementerio. Y ahí, bueno, me, me encantó Buenos Aires, me encantó la cantidad de gente que había, el movimiento del de, tráfico. Me enamoré de Buenos Aires. Ajá. Yo venía de, de las vacas, del arado, de la verdura, del tambo, del tractor. Y me, me encandiló Buenos Aires, ¿no? Eh, y sobre todo que, como podía estar pacíficamente sentado sin ser molestado por nadie, eh, mirando cómo se movía el mundo, la sociedad en ese momento, en mi inocencia de 13, 14 años, 15. ¿no? Wow. Eh, era un pibe que solo, sin saberlo, buscaba paz y libertad. Yo no me escapé porque... ¿Cómo la encaraste? Porque... ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? ¿Y cómo fue que...? Había mucho laburo ahí. En el primer, eh, había mucho laburo y yo era guapito porque en el colegio hacía de todo, picaba leña, arriaba las vacas, ordeñaba, eh, cosechaba sandía, tomate, citrus, o sea, la mandarina, la naranja, el limón, achaba, eh, había forestación en el colegio de acuerdo a la época se plantaba Batata, zapallo, tomate, lechuga, sandía, melón, ¿no? Y había que bolear sandía, había que bolear zapallo, había que cosechar, sembrar, parar la tierra, abonarla para preparar la tierra para, para la distinta época. Y el colegio se subvencionaba con eso que vendía el obispado y financiaba la comida de los pibes, porque todos dormíamos casi en el suelo, que tenía una frazada la noche y lo mataban para quitársela. Y yo tenía un problema grave, me meaba, me meaba mucho y habían hecho una, una pileta como de 50 metros. Había molinos para sacar el agua y, y de noche en invierno la llenaban, por lo tanto yo era candidato seguro al, al agua escarchada del otro día en invierno. Pero dormíamos en el suelo, o sea que a las 5 de la mañana salíamos para ordeñar las vacas. Había 300 vacas que se ordeñaba y se vendía la leche a la ciudad para comprar eh, eh, otros insumos, arroz, eh, polenta. Yo no sé por qué no soy blanco, porque ahí comía arroz con leche, polenta con leche, mazamorra con leche. No sé cómo no, no fui ni rubio o José leche este... Tomé leche, pero... Toda... Eso, eso ya fue ¿tú? todo en Buenos Aires. ¿Eh? Eso fue en Buenos Aires ya. No, no, no, te estoy contando, viste, el colegio. No, en Buenos Aires había mucho laburo. Era la, la previa al Mundial 78, por lo tanto, había carteles por toda la ciudad, se necesita peón, se necesita oficial, se necesita esto. Y como yo era bueno para pa poner el lomo, no había como miramiento, así que me dieron laburo, no he olvido nunca, ahí conocí la plata. La empresa Garza me da laburo de peón de, de albañil. En la estación de 11. Y dormía enfrente. Hay una estatua todavía. El otro día hice un video para este Sur. Que me declararon el personaje del año con la cooperativa. Y fui a. Hice un videito mostrando dónde dormía yo. Eh, cuando empecé mi primer trabajo de albañil en, en Garza era la empresa. Eh, un, un busto, una estatua grande, y abajo tiene un lugarcito, ahora tiene reja, antes no tenía. Y ahí dormíamos varios. Y a pesar de que me rocé con Dios y María Santísima, jamás me metí en problemas legales, jamás. Yo tenía la idea fija de cómo quería eh, que sea mi vida y de qué manera eh, resolver mi grave problema, eh, por ahí de trabajo... Yo lo quería hacer probando la voluntad de la gente. Yo era muy respetuoso. Eh, yo echaba de ver. Echar la de ver significa estar por delante de, de, de una persona que tiene una dificultad. Por ejemplo, a alguien que tiene un problema, se le cae algo, uno corre, lo levanta y se lo da y le dice que si lo hace está al servicio del otro. no Eso lo aprendí en el colegio. Eh, cuando estuve en Buenos Aires, me sirvió mucho la, la cultura que me inculcaron en el colegio, a pesar de los garrotazos y, y yo creía que era un maltrato, creo que era la cultura de ese momento de educar a los pibes, de cómo ser útil a la comunidad y no ser un contrapeso. ¿no? Yo nunca robé, yo nunca me drogué, yo nunca fui un borracho. Eh, eso, eso, eso, es un, bueno, eso es una un ejemplo, una, eh, creo que una de las cosas que más te puede haber ayudado y eso fue tu ferviente deseo de, de hacer algo diferente y bueno, de ahí pasaste a, a, cómo, a cómo enganchar esta, esta, esta, esto que hoy te trae, ¿cómo fue? Sí, lo que pasa es que en el 78 se terminó, se terminaron las obras, eh, había que, eh, la empresa empezaba a derivar a a todo el personal, a distintos lugares, yo no conocía nada y, y como, que, como que abandoné esa empresa y rápidamente me convertí en cirujano. Como yo no quería delinquir, cosa que era muy fácil contaminarme si quería, eh, busqué el puente para vivir. Eh, bajo un puente fue casa tomada, me metía con otra gente, o sea, hubo ahí un interín de de asentamientos, casas tomadas y como en esos lugares era muy problemático, venían a buscar mano de obra barata para tringir. Hubo una época de piratas del asfalto que venían a, a las casas tomadas a buscar gente y le pagaban con carne, con azúcar, con yerba, con zapatillas, con ropa, con tela. O sea, para ir a, a levantar eh, camiones en la Panamericana, en la ruta, ¿no? En esa época la Panamericana era una sola mano y ir y vuelta. Era un quilombo y en esos atolladeros eh, se levantaban camiones completos y se, se robaban. Y bueno, yo nunca quise entrar en esa. Y tenía que ser muy diplomático para no caer como un buchón o caer en el delito específicamente por cagón. Entonces cuando me venían a buscar, yo decía, mirá, ¿qué hay que, que afanar? Y me decían, eh, tela, mira nosotros justo tenemos a qué hora es ponerle 3 de la mañana, y justo a esa hora tenemos un cargamento de azúcar en la ruta 200 y necesitamos azúcar acá, así que ya me comprometí y bueno, y así iba zafando y lo peor de todo era que los que dirigían eso eran todos eh, Ford Falcon en esos autos con gente que tenía, ¿te acuerdas el ladrillo del celular ese? el primero que salió sí, el teléfono, y, claro y, claro, venían y bueno y Contrataban por insumo, jamás se veía plata. Y pude, para no caer en el delito, bueno, me convertí en un ciruja. Empecé a ver a otros que juntaban. Hay una época que alguien compraba botesas y gritaba, botellero, oh, compro camas vieja, eh, ¿viste? Y veía a esos tipos y que compraban, entonces yo como no tenía quita para comprar, empezó a juntar lo que encontraba y le vendía a estos tipos. Después estos tipos desaparecieron. Desapareció el comprador de, de, de cosas en la vía pública. Andaba con un carro, con un caballo. Y apareció el galponero. Donde todo se transformó, o sea, se reconvirtió en una economía circular, digamos, de, de cirujeo Donde ya... Se juntaba cartón, hierro, aprendí a conocer el bronce, el cobre, el aluminio. Empecé a tener eh, conocimiento de los valores y que, eh, cómo ser selectivo en lo que juntara para no caminar al pedo y no llevar un mango abajo el puente. Así que, pero eso todo yo no sabía leer ni escribir, ¿sabes? No. Y abajo del puente venían a dar catequesis. Venían los evangélicos, venían los, así como venían a buscar gente del delito, también venían los evangelios, catequesis. Y una directora del Colegio Raviani y, y Santa Fe me dice, siempre me insistía, Coco, ¿por qué no venís a estudiar? Y yo tenía una, una tremenda excusa, le decía, ¿cómo es? ¿estudiás? Sí. Tengo que salir a laburar, porque la verdad la edad que tenía, ya tenía 35 años en esa época. Tenía que ¿25 salir a o a 25? ¿25? 35. 35. 35 años no sabía leer ni escribir, entonces tenía, hoy deduzco que era una excusa de que yo tenía que salir a trabajar y yo salía a juntar comida toda mugrienta que encontraba dentro de bolsas, caso de carne, la lavaba y llevaba bajo el puente, cocinaba para mi mujercita, para mis hijos y, y un día de tanto dolor, tanto sufrir ahí, y veía que, que estaba estancado. Empiezo a pensar debajo del puente, ya la primera chica que encontré en el camino me enamoré de Patty y mano, o sea, tenía cinco pibes, y los veía flaquitos, llenos de piojos, desnutridos. Y me empezó a, a comer la cabeza. ¿sí? Empecé a pensar... Si ese puente en el que estábamos ahí le iba a dejar a mis hijos como herencia para vivir, o el carrito que ya tenía para cartonear, si era justo que esto, como, como ser humano y como, como padre de, de, de, de esta sangre que estaba replicando en la tierra, siguieran sufriendo. Y fue una conversación conmigo mismo. Yo ahí incorporo con el tiempo el espejo de la vida. Yo creo que me miré al espejo de la vida, me miré a mí mismo como que me redescubrí y me desafié a encontrar sin saber la riqueza humana que, que podría tener adentro y empezar a invertirla para transformar mi vida. ¿no? Y es cuando decido, gracias a Dios, aceptar la propuesta de Juanita, que era la señora del, del colegio, que me invitó a ir a la escuela. Y empecé yeah. a ir a la escuela, donde ahí fui varios años. Me faltaba mucho. ella me, me llevaba la vianda para mí, y los cinco chicos. Y para mí era como una comodidad. Por eso yo también hablo de la comodidad en la pobreza. Uno se acostumbra que le den... Y se estancan la más extrema de las mendicidades sin apretar el motor entre de, de la dignidad y salir a pelearla a la vida. Uno se siente cómodo en la miseria, se siente bloqueado en la miseria. Y también entra en el temor, en el pánico de tener miedo a la sociedad de no mirar a los ojos y proponerse otra vida. Proponerse salir es como un tapón que tiene una zanja, y está tapada con escombro y no soy capaz de agarrar la pala, sacarle ese escombro para que el agua corra. Bueno, eso me pasó. Saqué, agarré la pala, saqué ese escombro, esa tierra que tapaba la zanja de mi vida. El agua empezó a correr y empecé de la escuela. Siete años fui. Llegué al segundo grado. Aprendí a leer bien, me, me encantó la lectura. Me, y también los números. Soy, soy bastante piso con números. Y la lectura me enamoró que yo levantaba la mano para pasar al frente porque me daba cuenta que leía bien. Me empezaron a hacer otras iniciativas. Y pasaba al frente a tal punto que la profe me decía, Coco, otro que pase, porque nadie levantaba la mano. Y seguía cartoneando hasta que un día encuentro una revista. Cuántas veces habrá pasado por mi vida esa revista, esa noticia de cooperativa. Y me enamoré de la herramienta de la cooperativa, donde yo ignorantemente interpreté que la cooperativa es una herramienta para cenarla de problemas o de impurezas o de dolores que tiene la comunidad. Y entre todos, trabajar esos problemas y salir todos beneficiados. Hoy por hoy muchos capítulo, hablan El capítulo 3 es cómo, cómo te inspiró eh, la, la cooperativa para empezar a hacer la etapa de de organizar eso que estabas haciendo en base a alguna idea, ¿no? Esta es la parte... Exacto, no tenía que poner nada, simplemente tenía que hacer lo mismo que estaba haciendo y en vez de tirar piedra en la vía pública, cortar calle, cobrar planes sociales sin hacer nada, organizar una institución que funcione al servicio de la comunidad y ofrecer ayuda con la mano vacía, con la firme convicción de que todos tenemos algo para dar. Y la respuesta autónoma de que la devolución sería fantástica. Y así fue. Muchos años caminé la calle con un carrito. Vos nos conociste con la primera camionetita que compramos, que fue la modelo 60, que con esa dejamos los carros. Nos conociste en el basural de Humboldt, ¿verdad? Y esas son las imágenes que mostrábamos a, a, al la, principio. La primera vez que teníamos una camionetita, con la firme convicción de dejar la tracción la sangre humana y ponerle una vuelta de tuerca a la mejora en el trabajo y la explotación de las personas llamadas cartoneras. Que no era justo que nosotros ahora carros kilómetros y kilómetros y nuestro, nuestra producción siempre valía menos, pesaba menos. Por eso que cuando yo participo en el diplomado con ustedes, yo no fui por plata. Yo le dije a Fernando que, que haría una balanza para una cooperativa que yo quería organizar. No tenía la cooperativa. Pero ya tenía identificadas las herramientas que necesitaba para defenderme de la estafa que provocaba el galponero nosotros, porque siempre nuestro material pesaba menos. Siempre nos sacaba algunos kilos y no pagaba lo que quería. Entonces el diplomado, ustedes me compraron una balanza, en esa época no sé cuánto valía, pero fue una balanza electrónica donde yo le pesaba a todos mis compañeros, iban a vender y yo corté el vicio de que su esfuerzo valiera menos. ¿Y que me gané? Que los galponeros de Chacarita a Coco no le querían comprar. <risa> me echaron de todos los lugares porque yo le saqué la venda de los ojos a mis compañeros y los compañeros dijeron, no, si empezamos en la balanza de coco, y acá están dos kilos, y yo le decía, che, díganle que la balanza está aprobada por el INTI. Entonces, ¿qué, qué hicieron los galponeros? No me compraban más a mí. Pero esto es, esto es lo que pasa, viste, cuando es, es avivar Giles, viste, y a la gente que, que le molesta que uno vive Giles porque le, le, les quita la oportunidad, ¿no? Lo saca del negocio, pero esto que hiciste fue el principio del aporte del orden que viene después. Bueno, luego sí, esto logramos a la persona jurídica en el 2011. Yo pensé que estaba salvado. Dije, oh, ¿tenés una cooperativa, bla, bla, bla. tengo presidente, tesorero, secretario, bla, bla. Y me encontré con que no podía gestionar nada porque no había inscripto a la cooperativa en AFIP y no había dado de alta tributaria. Ahí es donde nace eh, mi firme convicción de convertirme de indigente en contribuyente. Donde... una declaración la... esa que vos hiciste. ¿Cómo? Toda una declaración en ese momento que, de, que, que está muy claramente, bueno, definido eso. este, sí. de, de indigente contribuyente. Pero contribuyente porque... no por contribuyente, sino porque has contribuido a la sociedad, a las personas, a las familias. Hay, hay todo un concepto en ese contribuyente. No se trata solamente de la FIP. Exacto. Eh, con el proyecto contribuimos a la inclusión social productiva abocada a la ecología. O sea, era un alto eh, tributo al planeta, a la comunidad, al servicio de... y con la esperanza de lograr rentabilidad económica en segundo plano para los más necesitados de un país o un mundo que vive la vulnerabilidad por falta de conocimiento, de educación, de formación, que la cooperativa nos empezó a dar. Y ahí es donde identifico, y yo lo escribo bien grande, el organizarse no es cortar calles ni tirar piedra en vía pública, sino organizarse dentro del marco de la ley y proponer que la propuesta erradique la protesta. Y la, entonces también empiezo a darme cuenta que la gestión empezó a matar la discusión. Cuando uno no tiene gestión, cuando uno es ilegal, tiene que discutir todo. Y tiene que ganarte a los palazos una pequeña posición por un pedazo de pan. Y eso no es justo. Entonces, la gestión, cuando aprendí esto, y las puertas se me, se me empezaron a abrir, me doy cuenta que la gestión mata discusión. Si yo tengo una documentación, ok, estoy cumpliendo con los requisitos que marca la ley y respeto eso, no habla Coco, habla la cooperativa. Presenta su DNI en una mesa de convenios políticos, comercial, empresarial, comunitario. Y lo que le corresponde a ese proyecto, hay módulos en... en en el Estado, en el BID, el Banco Mundial, Empresa, y elige las instituciones comunitarias para beneficiarlo y ayudarlo a desarrollar el proyecto. Nosotros nacimos con cinco personas. Hoy? Hoy somos cinco. ¿Cómo están? Con 53 familias, 200 y pico, porque van naciendo chicos, que vivimos de la cooperativa. Yo hago lo mismo que cuando vivía bajo el puente, nada más que hemos dado vuelta a la página de no arrastrar más carro, no revolver nunca más la basura, de convertir la basura en recursos y productos, educar y concientizar a la comunidad en separar en origen más de 30 productos de la cadena, el post-consumo derivado de petróleo, de la vegetación, mineral, que nos permite identificarnos en la cooperativa, todos como promotores ambientales. Exacto. Le dimos una vuelta de tuerca, nos capacitamos bastante, yo me capacité de higiene y seguridad, gestión integral de residuos, tengo una tecnicatura de salud laboral, primeros auxilios, para poder llevar adelante, orientar a, a las familias que me iban a acompañar, qué normas debíamos cumplir para hacer una tarea con conocimiento de causa, que la comunidad no nos agarre distraídos, Hablando de medio ambiente y no sabemos por qué y solamente nos dedicamos a la economía y no a la ecología. Por eso es que en un momento, yo le digo a todos los que me invitaban a hacer parte del proyecto, a juntar cartón, le decía, el juntar cartón no es una tarea ecológica. El papel del el cartón es uno de los productos menos dañinos para el ecosistema. Porque se vio degrada rápidamente en contacto con la humedad. Y es derivado de la vegetación, del árbol, ¿entendés? Entonces, hay otros productos como los derivados de petróleo, los aceites, los minerales, como el cobre, el plomo, el bronce, eh, la chatarra, eh, los aerosoles, viene, baterías, eh, ácidos, un montón de residuos industriales que sí depredan con sus lixiviados las napas de agua de la naturaleza. Después no hay tratamiento que pueda purificar o hacer potable lo que va a tomar un, un bebé en la teta de su mamá, un bebé que toma la teta de su mamá, su mamá tomó agua contaminada, tenemos una próxima generación enferma que no habrá dinero que la pueda sanar. Por lo tanto, la tarea de la cooperativa es abocada al cuidado del medio ambiente y a la inclusión Integral en la sociedad productiva abocada a la ecología. Nuestro objeto social en la cooperativa es reciclaje y transformación en toda su forma, lumbricultura, compostaje, huertas orgánicas y reciclado, reindustrialización en toda su forma. O sea, hicimos un objeto social, yo me comí varios cursos, materia B, eh, no sé, hice cursos de. De administración de empresa para, para poder llevar adelante el proyecto y no fracasar. Muchos años estuvimos en silencio porque no podíamos sacar la cabeza fuera del agua porque no conocíamos la espiral de la gestión. Una vez conocido esto, hoy por hoy se nos abrieron puertas enormes. Invito a todo el mundo a, a asociarse a hacer convenios de cooperación mutua. Es increíble que hoy a, a la cooperativa de Ex Cartonero, la contrate, DirecTV, Aeropuerto 2000, CCU, eh, Hotel Faena, Unilever, SAP eh, Matsfre, qué sé yo, eh, un montón de empresas de primer nivel, el Banco Santander, increíble. ¿Y contratan para qué tarea específica? Para. Dar charlas de concientización ambiental a toda su población de empleados y llevar adelante una gestión interna de residuos a contener y la cooperativa los retira, los clasifica Ajá. y los vende a las plantas de reciclado. Por lo tanto, hacemos una tarea como de, eh, como de, como de auditoría, ¿no? Y eso nos permite eh, visitar las empresas, hablar con los empleados, orientarlos, cuáles son los productos que están manipulando todos los días e identifican como basura. y Nosotros les decimos que deben identificarlo como recurso. Y ese recurso va a permitir que familias vulnerables tengan un trabajo genuino y rentable. Perfecto. El plus es el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso, eso, bueno, estamos en un escenario, hoy por hoy, después de todo este bagaje de historial que tenemos de espalda, de indigencia, eh, tenemos la conciencia de qué es lo que no queremos que nos pase. Capaz que no sabemos lo que queremos, pero estamos conscientes de, de por no dónde queremos. no hay que caminar. Perfecto. O sea, esa, es la parte, esa es la parte de asesoramiento al público, asesoramiento a las empresas, enseñar. Sí transmitir ecología, ordenar y ser sí. una, una, una, resolver el problema ecológico que también resuelve otras cosas que bueno, cuando me habla de la cantidad de familias, de inserción social, la calidad de vida que logran y esto es la generación de lo que se llama el promotor ambiental que de alguna forma es un modelo que es el que querés eh, clonar y llevarlo a otros lugares. Eh, sí, es un modelo eh, integral, vos fíjate que tiene todo. Eh, hay muchas, eh, muchos que hablan muy bien del medio ambiente, pero me gustaría preguntarle dónde está hecha su tarea de, de, de campo. Dónde pone el cuerpo para que lo que dice se transforme realmente en un beneficio. Decir cuidado al medio ambiente es eso. Eh, es un discurso. Ahora, echarle manos a la obra, realizar la tarea, armar una institución abocada específicamente a eso que se pueda ver que se pueda plasmar en la realidad, eso es lo difícil de lograr. Y eso es lo que intento hacer a nivel mundial. Yo quiero replicar este modelo de cooperativa a todo aquel que esté viviendo en un basural. No está viviendo en un basural, está viviendo en una minería a cielo abierto, solo que no está enterado de eso, no está capacitado, no está orientado y no está apoyado. Por eso quiero que los excedentes de la cooperativa eh, destinarlos para formar nuevas cooperativas, financiar nuevas cooperativas. Y ah. por eso Banco Santander nos apadrina, porque está en conectividad con esta visión. Perfecto, esa es la idea de, de, de, de digo, cuando vos contás esto, viste, lo escuchás y lo debe estar escuchando mucha gente en este momento, y suena como algo, viste, ¿cómo te puedo decir? impensado, utópico. ambicioso, utópico, y, y lo decís sí. con una claridad y un plan y una y una visión que realmente sorprende y que a veces va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia que nos contó al principio? Con esa conversación que se daba, que se tenía, que se ponía en sí mismo. Cuando, ¿Cómo te sentís con todo este resultado, ¿no? comparado con esa claro. conversación de, de, de, de, de, de, bueno, de, de la, la que te puso la vida frente a los ojos, a lo que hoy has logrado y a lo que se viene, ¿no? O sea, eh, lidiar... ¿Viste eh, la crítica y ahora...? Sí. Nosotros hemos logrado hacer una tarea preexistente donde en esta crisis quedamos en uno de los mejores escenarios para arrancar de nuevo. ¿Cómo se presenta o cómo sí, lo ves frente a, frente a este cambio que está teniendo el mundo que nos presenta esta, esta, esta pandemia? Con extraña? En ese cambio? ¿Eh? Lo hicimos preexistentemente solito, ante el hazme reír del mundo porque prevalecía. La economía ante la ecología, y la idea nuestra era hacer bien la tarea ecológica, la económica se caerá por su propio peso a favor del proyecto. Perfecto. Uh -huh. Y de lo que laburan en él. Y así está sucediendo, gracias a Dios. Antes nos echaban de todos lados, hoy nos llaman de todos lados. Es fantástica la transformación. Y natural, no forzada, pacífica, no conflictiva. Fantástico. Soy un millonario en satisfacción, en gratificación en la inclusión social, en poder transmitir por dónde caminar a partir de ahora. Hay que tomar en serio los graves problemas que estamos viviendo. Es importante separar en origen. Es importante no barrer la vereda de nuestra casa, sino la vereda del planeta. Y nace en el consumo. Ser responsable con, con ese post-consumo que genero y tiro la mierda, cuando te están cobrando y estafando para enterrar, Hacer un negocio económico y contaminar todo el ecosistema. No podemos seguir más con eso. Podemos erradicar la desocupación en el mundo gestionando residuos en origen. ¿Por qué? Porque la pobreza está en todos lados y es el servicio público a costo cero que deben hacer cooperativamente para recepcionar lo que vos, poderoso consumidor y generador de residuos, antes tiraba y puede destinar adecuadamente hoy. Eh, para darle o, trabajo a toda la pata vulnerable. Una, un es un negocio vos, mega misionario. Un dato que, que, que por supuesto desconozco, pero digamos, de lo que vos decís, antes en tierra ahora se recicla. ¿Qué porcentaje se recicla y de qué forma esto evita que eso vaya a la tierra de nuevo? ¿Cuánto es el porcentaje que con el trabajo de ustedes se, se transforma y se protege al mundo en que vivimos? Bueno, como somos tan poquitas organizaciones que hacemos bien la tarea, es ínfimo. Fíjate que el gobierno no está separando más del 10% a nivel ciudad de Buenos Aires, donde se producen 16.000 toneladas por día. Ahora el negocio es el enterramiento. Porque el mal negocio. Está bien, pero literalmente el que está al frente de una administración pública que mira, el negocio rápido, tiene cuatro años para hacer el mejor negocio de su vida en la administración pública se llama SEANSE, se llama gobierno de la ciudad, gobierno nacional, ministro sí, sí. de medio ambiente, bla bla bla. Pero y seguimos generando, creciendo. Lo único que crece en el mundo es la contaminación y la pobreza. Cuando si bajamos la contaminación en base al reciclado y separación en origen, generamos millones de puestos de trabajo en todo el mundo y bajarían estas dos condiciones que estamos generando por darle prioridad a la economía y no Perfecto. a la ecología. Bien, ahí, ahí, ahí hay una muy buena imagen clara de, de, digamos, de cómo funciona la, la idea y, y el beneficio. Eh, si vos tuvieras que pensar cuál fue eh, en breve el mayor desafío para que esto se haga realidad o imaginás que es el mayor desafío para que esto se haga realidad en otro ámbito, ¿no? ¿cuál sería? ¿En qué ámbito, por ejemplo? En, en el otro, en otra, en otro espacio, en otra provincia, en otro lugar, en otro... Es decir, ¿cuál es el, el, yo te voy a decir, mira, el mayor desafío para que vos puedas implementar esto en, en, otra, en otro lugar es cuál. Bueno, en eso estamos trabajando en Tucumán, en Salta, Entre Ríos, o sea, se está llevando la idea a Córdoba, yo salgo a dar charla a las provincias, eh, me invitan las universidades y la idea es que donde voy a dar una charla eh, se dé un puntapi inicial y que ya estén los actores vulnerables para arrancar con el proyecto. ¿Cuál es el problema de, del proyecto? Que nadie sabe de gestión. Se monopoliza la gestión. Alguien político organiza una cooperativa y eh, como que invita a la pata vulnerable a participar de la cooperativa, pero le paga con planes sociales. Cualquiera hace negocio con plata ajena. El político no mete la mano al bolsillo, no es un empresario. Él financia vulnerabilidad con los impuestos de la comunidad. Ahora, ninguna cooperativa de estas puede lograr superación, no éxito, superación. Porque jamás va a ser parte del negocio del reciclado. Okay. Va a ser parte vulnerable del negocio político y se va a convertir en un militante y no en un laburante. Porque cuando hace que cortar la calle y ejercer presión para posicionarse políticamente, van a llamar a todos los cocos y vamos a inundar la 9 de julio con personas vulnerables, con chicos, muertos de hambre, mostrando por qué me tiene que dar un lugar como diputado, como senador. Si bien. no te traigo todos los negros y no te dejo vivir y te corta la 9 de julio todo el año. Por la eso verdad, crece verdad. la pobreza, por lo menos en la Argentina que yo conozco. Por eso funciona mal. Porque hay gente que le interesa más la política discursiva que la resolutiva. Se cagarían de hambre de los políticos si realmente hicieran las cosas bien y le permitieran a la gente que sea libre, pero libre, independiente Productivo. Bien. El Estado debe, dice la ley, que te debe proveer de las herramientas que necesitas para desarrollar proyectos. Seguro. No le dan bola a nadie. ¿Sabes por qué logré eso en el espacio físico? Porque no trabajé políticamente, trabajé comunitariamente. Y primero, enamoré a los contribuyentes, visitándolos en sus casas, en sus empresas, gratuitamente. Y una vez que me armé de esa espalda política comunitaria, ellos hablaban por coco, me ayudaron a armar la gestión, la persona jurídica, la administración, el contador de los primeros tres años, donde la cooperativa todavía no tiene recursos. No posicionamos, no posicionamos Inclusive Es un pecado mortal que una cooperativa sea la diferencia. Quiere decir que está todo mal. Me duele que seamos una, una exclusividad. Yo quiero que haya millones o miles de cooperativas como Correcamino. Es lo que necesita la sociedad para resolver los problemas de servicios y de contaminación ambiental ecológica. Y no, los gobiernos... No, no, no hay duda que, que no solamente ese es el ámbito en el que necesita la, la, la hoy el mundo trabajar en comunidad. O sea, eh, no. No, no es casual que, yo estemos, que estemos conversando porque mi visión de la comunidad eh, que implica trabajar con un fin común, de cooperar para el desarrollo de una profesión, es salvando las distancias y con todo lo que esto implica, este, nosotros trabajamos asistiendo a las personas a ver de qué forma pueden avanzar, resolver, separar lo que no les sirve de lo que les sirve, encontrar un nuevo, una nueva energía, una nueva posibilidad en lo que son, este, y, e imagino, y por eso esta, esta, esta, esta, esta cuestión, de primero a ver qué pasa, por ejemplo, en este país con este proyecto que vos tenés, y eso es un poco el compromiso que como comunidad tenemos. Y segundo, ver el modelo comunitario aplicado a otras aplicaciones y a otras actividades, como puede ser favorecer distintas, este, eh, distintas manifestaciones con, con el concepto cooperativo, del cual yo asumo que no conozco y por eso esta idea de, de juntar ambas cosas. Eh, yo te quiero agradecer lo que has compartido, como para darle un poco un cierre a esto, porque creo que el mensaje está, está puesto, está dicho, eh, entre todo lo que habíamos escuchado, los beneficios secundarios que tiene que ver con esto de, de, de generar responsabilidad en la comunidad, en los ciudadanos, de, de, de, de incorporar medidas de seguridad, todo esto que está en este proyecto que tiene que ver con, con, con tener eh, las personas, digo, yo vivo acá en Montevideo desde hace 15 años, soy argentino, pero vivo acá en Montevideo desde hace 15 años, ha habido una evolución en eso, los carros de caballos ya no están en la calle, pero hasta, hasta poco tiempo, pero sigue estando las personas que pasan y que caminan, y se viste y que, y que de alguna forma, hasta donde yo pude averiguar, no están organizadas de una forma posible, y esto que vos propones es, es una iniciativa que yo creo que, que, bueno, en este cambio que hay en, el, en, en, en, en Uruguay, puede prender, y eso es lo que vamos a ver que se puede hacer. Quiero, quiero agradecerte, hay, hay, una, hay una opción, digamos, eh, de, de esto lo vamos a compartir, ya veremos cómo, eh, le vamos a poner, este, si vos querés, algo que habla de tu espíritu, que es esta, más allá del video explicativo, porque lo has, lo has compartido acá, el video eh, lírico, el musical, <risa> que de alguna forma habla mucho de, de, de la pasión y del gusto y de, la, y de lo que vos creás, digamos, ¿no? porque para esto hay, hay que crearlo y te tiene que gustar. Que es el que, el que yo la versión correcta que yo no tenía la vez pasada, ¿te acordás? Entonces, ¿Tú vas a ir a mi tesoro? Este, ¿Eh? ¿Tú vas a ir a mi tesoro? Sí. Entonces, este, Sí, sí, claro que lo tengo. Está, oh, está, está acá cargando. Con... Lo, lo voy a poner como con... final simplemente... ¿Hay alguien mirando del otro lado? ¿Cómo? Habrá alguien mirando del otro lado. Bueno, esto ahora no, pero cuando lo invitamos va a haber mucha gente y sobre todo va a ser una, un explicativo para que este proyecto se pueda presentar o proponer y para que vos lo tengas y para que lo podamos tener para hacer un paso más. Pero me parece que bueno, esta todo es la a todos aquel parte... que lo escuche, que ¿Eh? sepan que están invitados a, a replicar este proyecto en cualquier país que se encuentre, en México, Venezuela, Caracas, no sé, Paraguay, Uruguay, que queremos que, que, que esto se replique, que es posible, y que simplemente hay que tomar la decisión de, de hacerlo. Eh, está, está. Tiene que haber otros cocos, en todos los países debe haber un coco, 10 cocos, 100 cocos, ¿no? Yo creo que debe haberlo, lo tenemos que descubrir, y, lo, y les tenemos sí. que, que ayudar desde el punto de vista como para... Como para cerrar. La visión estaría esta buena de todos los coaches. Descubrir a los pocos de los distintos países. En esta en esta, en esta en esta etapa que estamos viviendo, donde todo se está haciendo revisado y donde se habla mucho del coaching, está hablando mucho el coaching de distintas cosas. Una de las cosas que se nos presentaba en, en las conversaciones de Juntos Somos Más, que es una, en, es una conversación que estamos llevando claro. permanentemente, era. Yo simplemente eh, como la cooperativa, Juntos Somos Más. Bueno, claro, esa es la idea, pero, pero digamos que el coaching llega a un nivel pero no llega a, nivel, a otro nivel, no llega al nivel más bajo. Llega supuestamente al nivel medio o alto, pero no accede a, a todo el potencial que tiene. Es un desafío que estamos viendo de cómo colaborar y llegar de una forma a los niveles que necesitan reaccionar y darse cuenta, digamos, o, o, o que básicamente desarrollar todas estas, estas posibilidades. Eh, y bueno, esto conecta con, con una serie de ideas que están dando vueltas sobre cómo podemos ser útiles en todos los niveles de la sociedad. Y esto, bueno, es un paso que a mí me, me encanta escuchar y que inspira a ver qué más podemos hacer desde la comunidad de Coaching Latinoamérica Uruguay, desde esta idea iniciativa de Juntos Somos Más 2020 que surge este, allá hace tres años como una idea de, de enlazar a los coaches de, otras, de, otras, de otros países y de otras organizaciones y encontrar un lenguaje común que tenga que ver no solamente en ese momento con la profesión, que tenga que ver no solamente con la educación, que es donde el coaching más influencia, sino que en otro, con otras actividades donde el coaching puede asistir, ayudar a lograr estos resultados. Bueno, figura esta forma de la comunidad, figura esta forma de la cooperativa, esa es un poco la idea. Eh, te voy a voy al, al, al, al video, te agradezco, Ricardo Coconis y después esto irá acompañado quizás de algunas imágenes que podamos tener con los, algunos conceptos que tiene el proyecto. Y vamos a ver qué sale, qué sé yo, esa es un poco la... sería un placer poder bajar el coaching al mundo cartonero y en cuanto okay. tenga lucreado un lugar, lo voy a invitar a participar. Bueno, por supuesto, vos sabés que, que en lo que pueda, ahí estamos. Eh, bueno, voy a compartir y con esto nos despedimos sobre el final. Este, y bueno, gracias, acá la otra cara de Coco aparece, mi nombre es Gerardo Silva para los que ya saben, está ahí. Vamos a ver si esta vez se, se, se escucha y se y se manda, y se manda este se ve eh, básicamente ups, acá, no sé si esta será la, la versión, eh, vamos a compartir y si estamos bien, estamos viendo cada, ¿no? ¿estás viendo T ahí? Sí. <risa> okay. Buenos años, algunos años más jóvenes, unos años más jóvenes, a ver si, si se escucha Gracias, Silvio, Le voy a Y del esfuerzo. y de, después, de la cooperación. Eh. ¡Epa! ¿Qué le pasa a esto? Gracias. De Todas las bananas por la casa del vecino, soy quien retira el post consumo, consumo con cuidado con conciencia, con orgullo, con paciencia. Quiero tener un mundo justo, con trabajo rica, digno ¿no? y solidario, oh, oh. con con los barrios. Oh. ¿Sí? La calle fue mi universidad, dice que todo. That's cool.